...quien va a estar coordinando los debates es José Valcárcel, ...que es el coordinador del Grupo de Economía del Bien Común aquí en Murcia... ...y socio fundador de Regenera Consciencia de Campo. Y nada más, yo simplemente, eh, para terminar, porque me tenía preparada aquí una hoja... ...pero digo, yo creo que no es lo importante... ...lo importante es que empecéis, pero sí me gustaría dejar una pregunta en el aire... ...y es, ¿desde qué, desde vuestra perspectiva, desde vuestra experiencia cómo deberíamos de gestionar lo común. Y quizás lo primero que deberíamos de definir es qué es eso de lo común. Para a partir de ahí, hacer aportaciones, hacer sugerencias de cómo conseguir una gestión de lo común, sostenible, orientada a aquellos a quienes servimos y naturalmente consciente de sus responsabilidades. Pero bueno, eso ya son ideas mías, las ideas son a partir de este momento vuestras y adelante, José. Muy bien, gracias, Fernando. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos, eh, se va pero me llaman Pepe, soy de aquí de Murcia, nací aquí hace 59 años y bueno, mi trayectoria es amplia, simplemente voy a hacer una introducción de por qué estoy yo aquí y por qué voy a coordinar este, este debate. Eh, bueno, yo soy, como os he dicho, de Murcia, soy de, de, de estudios bioquímico, me licencié en Madrid en bioquímica y empecé a trabajar en una empresa pequeñita de investigación de farmacéutica. Cuando estaba a los seis meses trabajando en investigación, ayudando en la investigación, porque en realidad estaba recién licenciado y lo que estaba haciendo era pues, lavar tubos de ensayo, no hacía otra cosa. Pero bueno, cuando estaba ahí, el director de la, de la empresa me pidió pasar a comerciales y yo me resistí, porque me dijo, mira, necesitamos un comercial y hemos pensado en ti para que vengas a vender nuestros productos. Y yo dije, mira, a mí me gusta más hacer productos que venderlos. Y él me respondió con la, frase de, la famosa frase de César, ¿no? De que en las empresas y en todo el mundo no solamente había que ser bueno, sino también parecerlo. Pues si no pareces bueno y no, no vendes lo que tienes, pues no, es, no está bien. Y bueno, yo me enganché y me convertí en comercial. ¿eh? Y desde el año 85 que empecé esa andadura hasta ahora, pues estoy metido en el mundo de las empresas como consultor. He dado muchas vueltas, he estado en América mucho tiempo, 10 años viviendo por causa de la crisis, aquí, de, la crisis de aquí en España en el 92 y allí pues me independicé, cambié mi vida y realmente ahí empecé un poquito a persuadir y a ver que el mundo estaba en una, una marcha de que si sí es cierto que hay que parecerlo pero hay que serlo y parece que habíamos olvidado el ser y todo se fundamentaba en parecer, <risa> realmente y ahora también podemos decir lo mismo porque parece que lo importante es parecer. Parecer tener un máster, parecer tener cosas, pero no tenerlo. Y realmente esa, esa idea a mí me, me, me, me surgió en la cabeza en el trabajo donde estaba, como comercial, ¿eh? porque realmente yo sigo trabajando ahora mismo como consultor comercial de grandes empresas y mi idea es siempre es la misma, por favor. No se trata de vender lo que no tienes, se trata de vender lo que tienes y se trata de comercializar bien como tú eres, pero primero tienes que ser. Cuando llegué a España en el 2001, fruto de otra crisis de Argentina, que vivía allí, eh, vivía allí como 10 años y viví aquí, pues aquí empecé con toda la vorágine del crecimiento económico y en el 2011, con toda la crisis, yo dije basta. Realmente yo dije basta. Basta de esta vorágine de crecimiento, de ir para adelante, de economía superflua, etcétera Y dije, no, yo voy a hacer consultoría en las empresas, pero dirigida hacia otra parte. Hacia el liderazgo participativo, hacia el trabajo en equipo y hacia otro. Incluso aquí en Murcia pues fundamos la, la Asociación Regenerar Conciencia de Cambio con esta idea. Con la idea un poquito de gen regenerar la conciencia realmente de primero ser y después parecer. Porque si no, no vamos a, a ningún lado. Ahí conocí la economía de bien común. Conocí a Christian Felberg, que es el creador de este modelo, de este movimiento. Ahora os voy a explicar. No sé quién lo conoce. Voy a, vamos a hacer la charla participativa, pero ¿conocéis bien lo que es el modelo de la economía de bien común? No. No, lo, no lo conocéis. ¿Alguien? Por aquí sí. Por aquí sí. Vale. Entonces voy a hacer una pequeña exposición antes de darle paso a los ponentes porque es importante que conozcáis de dónde es el modelo. Yo conocí a Cristian en el 2013, ahí decidimos regenerar, fundar aquí eh, un grupo que se llama Campo de Energía de, de la EBC en Murcia y ahí estamos trabajando. ¿no? ¿Y bueno, y por qué me, me uní a este modelo? Pues cinco razones muy sencillas. ¿eh? Primero porque es un modelo que va más encaminado al ser que al parecer. Y primero al ser. Y todas las mediciones que hace a nivel económico primero se fundamentan en el ser. Segundo, porque yo creo que es un modelo que, como vais a ver ahora, tiene un, un lenguaje medible, claro y objetivo a la hora de medir la responsabilidad social de cualquier organización, no solamente de la empresa, incluso personalmente. Si yo realmente responsabilidad social que tengo a la hora de aportar a la comunidad, aportar con mi empresa los productos en mi organización, sea una organización política también como estoy. Y lo primero que a mí me llama la atención es que es un modelo objetivo, o sea, objetivo significa medible, y no es solamente de palabras, no basta con, con las palabras, hay que, hay que demostrar que realmente se es. ¿Eh? Segundo, porque no reniega del mercado. Yo soy una empresa que realmente trabajo, perdón, una persona que trabaja con empresas y creo que los mercados, no reniega de los mercados, es un modelo que no reniega del mercado, aunque sí provoca una transformación de estos mercados. Tercero, porque está abierto, es un modelo democrático, abierto. De acuerdo a las empresas que lo, que lo manejan y a todas las personas que participamos para que realmente decidamos es un modelo democrático. Cuarto porque realmente es holístico, es muy transversal incluye, ahora vais a ver que hasta incluso el Comité Económico y Social Europeo ha definido que este modelo de la economía en común sea un modelo para el futuro, para una economía más sostenible en Europa. Porque es holístico engloba un poco la parte ecológica engloba la parte por supuesto de todo lo que es humana y vais a ver que es es un modelo abierto. Y por último, ¿saben por qué? Fundamentalmente, porque es un modelo que va al corazón de las personas, porque el eje central de la economía es la persona, no es el dinero. Eso es lo principal. Que creo que eso ha sido una cosa que nos ha, nos ha ido variando un poquito en la cabeza, ¿no? que hemos puesto el dinero como fin último de toda la parte económica y no es así, nos hemos equivocado. El fin último es la persona. El dinero es un medio, por supuesto. Hay que ver cómo lo gestionamos, hay que ver cómo... ...como tal medio y como tal recurso lo que Entonces, por estos cinco motivos yo decidí realmente meterme en, el, en, el, en la economía del bien común... ...y mismo soy socio de, del movimiento desde el 2013... ...y aquí en Murcia pues apoyo un poco esto. Ya ha presentado Fernando los ponentes, he pedido... ...cuando me pidió Víctor que hiciéramos este diálogo para conocer a vosotros que estáis metidos... ...y que sois futuros, ¿no? Se supone responsables de responsabilidad social en empresas, organizaciones que si conocierais el modelo. Y yo dije, y me dijo Víctor, mejor que traigas personas que estén trabajando con el modelo, que no sea un modelo teórico. Entonces, bueno, yo le propuse, y gracias a, a los tres ponentes que le propuse dentro del movimiento, que vinieran a estar con nosotros esta tarde, ¿no? A Joan Ramón, que es el catedrático de... de perdón, el director de la cátedra de, de... perdón, de la ABC en Valencia. Es la primera cátedra que se ha hecho en España de la economía del bien común. ¿eh? Hay asignaturas, hay otras universidades que están haciendo cosas, pero la primera cátedra que se ha fundado ha sido en Valencia. Eh, y él nos va un poquito a hablar de, como ya, como ya ha dicho Fernando, de eh, más o menos cómo es la investigación y la importancia que tiene la investigación en todo este tema. También agradecido mucho eh, a Esther Pembre, que es concejala de... de... Desarrollo Económico, entre otras. Entre otras, porque las concejalías ahora, como se ven muchas cosas, Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Villena. Muchas gracias por estar aquí también. Que ellos, el Ayuntamiento también está metido dentro del movimiento, haciendo cosas con la economía y bien común. Y, por último, a Pedro Aparicio, que es director de gestión de, de proyectos en una empresa, es una cooperativa, es Altur, una empresa para contar, que también está un poco al movimiento. Yo lo que quería un poco traer los tres distintos visiones de cómo están trabajando con el movimiento y qué les aporta. Porque el movimiento no deja de ser, y, y el modelo, un modelo más. No sé si me explico, pero lo importante es, bueno, pues ver qué, qué diferencias tiene con los otros y qué, qué aporte nos da. Y nada más, yo quería un poquito hacer primero 10 minutos, 15, no sé lo que me va a llevar, si queréis preguntar después durante la presentación de lo que es el modelo en sí, lo que es la economía bien común, y después voy a dar paso pues 15 o 20 minutos a cada uno de ellos que expliquen desde su ámbito cómo le está apoyando pues, el eh, tema. Yo quería empezar con un pequeñito vídeo de 5 minutos, porque me parece que también es bueno y dinámico verlo, ¿no? Entonces, si queréis, eh, pongo el vídeo y así vemos, es un vídeo que realmente expone... Supongo que todos habéis oído hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Habéis oído hablar de esto? Esto en el máster supongo que sí. Vamos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que socialmente ahora están promovidos un poquito para el tema de la responsabilidad social. Entonces voy a poner un poquito hoy. Del Río Más 20, 193 países miembros de la ONU y representantes de la sociedad civil acordaron un conjunto de objetivos para lograr el desarrollo sostenible. Estos objetivos están definidos y abordan elementos interconectados, como el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Sin embargo, el paradigma actual atenta contra el crecimiento sostenible, una justa redistribución de la riqueza ...y los recursos del planeta. En esta situación, los Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...corren el riesgo de quedar solo en buenas intenciones. Para la consecución de estos objetivos... ...es fundamental un cambio de paradigma... ...y el uso de herramientas holísticas. Y es aquí donde la economía del bien común... ...tiene mucho que aportar. La economía del bien común representa un nuevo paradigma... ...con herramientas concretas como el producto del bien común y el balance del bien común, principales medidores del logro de aquellos objetivos. Así, la economía del bien común es un modelo alternativo al modelo capitalista y a la economía planificada. Supera el viejo debate capitalismo versus comunismo. Frente a las injusticias que fomenta el modelo actual, la economía del bien común integra valores que van desde una economía social con menos desigualdad, una economía sostenible una economía solidaria basada en la cooperación, una economía regional con menos globalización, una economía más democrática. Y sobre todo, la economía del bien común propone ubicar en el centro de la actividad económica a la dignidad humana, la protección del planeta y de todos los seres vivos. Para ello, la economía del bien común combina todos estos valores bajo el término bien común e intenta resolver contradicciones del sistema actual. Una de estas contradicciones es la diferencia entre los valores que rigen a los mercados capitalistas y los que rigen las relaciones interpersonales. La economía del bien común propone en este sentido sustituir las reglas de lucro y competencia por cooperación y bien común. Otra contradicción a la que atiende la economía del bien común pasa por cómo se mide el éxito en el mundo neoliberal, ...por medio del balance financiero y del PIB. En ambos casos se utilizan indicadores monetarios donde el objetivo es el dinero... ...y el dinero debe ser un medio, no el fin último de la actividad económica. La razón es simple, Esta consiste esencialmente en la distribución de los recursos... ...para la satisfacción de las necesidades. Así que la economía del bien común plantea que el objetivo de la economía debe ser el bien común y que ello se mida por medio de indicadores como el producto del bien común y el balance del bien común. El producto del bien común mide la situación real de un estado, como si hay paz, entre otros aspectos, no solo sus finanzas. Mientras que el balance del bien común mide la aplicación de los valores constitucionales en la actividad de las empresas, instituciones y organizaciones, la dignidad humana, la solidaridad la justicia, la sostenibilidad y la democracia. Estas nuevas reglas de juego recompensarán a quienes aportan al bien común y quienes desatiendan esos valores quedarán fuera del juego. La economía del bien común propone abordar temas como la propiedad, la limitación de la desigualdad, la organización de los bienes públicos, los beneficios financieros y un nuevo sistema monetario y bancario, entre otros. ...y lo hace siempre desde la perspectiva de un modelo abierto... ...que insta a que todas las cuestiones fundamentales... ...se debatan de forma participativa... ...y se decidan de manera democrática. No es un paquete cerrado... ...una teoría hermética. Y al contrario que el pensamiento político actual... ...se implementa de abajo arriba... ...de esta forma ofrece a las unidades más pequeñas de la sociedad... ...oportunidades de participación concretas y viables. El objetivo es claro... Crear una nueva sociedad y una nueva economía perfectamente alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Es el momento de trabajar y decidir sobre nuestro futuro. Bueno, eh, quería un poquito ilustrar con este vídeo el comienzo del modelo, ahora ya les voy a presentar alguna cosa más concreta, porque habla de muchas cosas este vídeo, ¿no? No sé si ahí se, se escuchado un poquito lo que es. Entonces, realmente, yo lo que quería en 5 minutos más es explicarles las claves un poquito del modelo, para que después ya pasemos un poco a... si hay alguna pregunta durante esta exposición, sí que la podéis hacer, si no, si no se capta alguna idea ¿eh? de lo que es un eh, modelo. Bueno, la economía de Tínco Mujeres, ya les he dicho, es un modelo económico abierto que está promovido por Christian Felber, ¿no? Y además, es, lo interesante de este modelo es que está por Christian Felber y un grupo de empresarios que sido los, los, fueron los pioneros en meterse a ver cómo podíamos hacer un modelo económico distinto. ¿eh? En ese libro ahí Christian Felber con, con los empresarios austriacos empezaron en el 2010 a, a formalizar este modelo. ¿eh? Y claro, el modelo se basa fundamentalmente en una economía real y sostenible, fundamentalmente, y que el beneficio financiero se convierta en medio, nunca en el objetivo. El objetivo es el bien común. El bien común es, como vais a ver ahora, uno de los principios, es uno de los puntos donde todo centro económico tiene que centrarse. La, la, la constitución española también lo pone. Todas las constituciones del mundo modernas ponen que toda la actividad económica tiene que estar el objetivo centrado en el bien común de, de la sociedad. Entonces el modelo se basa fundamentalmente en ir cambiando estos dos ejes que, que hasta ahora el eje de maximización de beneficio y de, y de lucro y competencia ha sido lo que ha regido un poco la, la actividad económica, es decir, cómo puedo ser más grande, cómo puedo tener más beneficio económico, financiero, cómo puedo crecer más a costa un poquito de chapar al de al lado o de competir con el de al Lo que propone el modelo realmente en la base un poco de los dos principios fundamentales es que primero el bien común, es el objetivo y no el tema financiero. Y segundo, la cooperación, que ha sido uno de los puntos o es uno de los puntos donde el ser humano más se ha pues, soportado para su evolución. Entonces, no es la competencia, es la colaboración. Estos dos puntos, pues, evidentemente, eh, hay demostrado muchos, muchos ámbitos. Eh, por eso, el modelo también es holístico y, y habla un poquito de que no podemos separar la parte social, medioambiental y económica. Porque hasta ahora, pues, es como que parece que es una empresa económica, es una empresa medioambiental, es una empresa social. El modelo no, no, intenta unir estas tres cosas porque uno depende del otro. Efectivamente, es un modelo holístico porque lo económico está dentro de lo social. Es imposible hablar de lo económico si no estamos dentro de lo social. Y es imposible hablar de lo social si no está dentro de lo medioambiental. Todos estamos dentro de la naturaleza. Entonces, evidentemente, el modelo también, una de las bases que tiene es que es un modelo holístico. Por último, los valores en los que definió el modelo el, para, para definir bien y medir bien eh, cómo se atenta un poquito hacia el bien común y cómo se va dando hacia el bien común nuestro aporte, es un índice de contribución al bien común a través de la medición objetiva de cinco valores fundamentales. No los voy a expresar mucho, si no sería muy largo, pero son los valores que creo que universalmente están reconocidos como cinco valores fundamentales que todo grupo, toda sociedad tiene que utilizar. primero la dignidad humana. Segundo, la solidaridad. El tercero, la sostenibilidad ecológica, la justicia social y la participación y transparencia. Es decir, todo el modelo lo que hace es medir en cualquier organización cómo se aporta en estos cinco valores. ¿Eh? Si deciros que los valores no los voy a... si quiere alguien preguntarme de dónde viene, pues efectivamente, por ejemplo, la dignidad humana es el valor supremo de los derechos humanos. Realmente todas las personas necesidades y opiniones de todos tenemos el mismo valor, somos personas, todos por igual. Y la solidaridad implica cooperación ¿eh? y motivación intrínseca. La sostenibilidad ecológica tampoco lo vamos a discutir, porque efectivamente somos parte de la naturaleza y estamos, ¿no?, obligados un poquito a vivir de ella. El modelo de la justicia social está acuñado por uno de los fundadores de la doctrina social de la Iglesia Católica y luego se tomó como social como un valor social fundamental, que busca la distribución menos desigual posible de la riqueza, de los derechos y de las responsabilidades. Y por último, la participación democrática, que creo que también es fundamental, porque no podemos callar. Es decir, yo aquí siempre tengo un tema de decir, eh, no podemos estar neutros ante las decisiones. A veces, si no hablas, es porque otorgas. Entonces, por lo tanto, tenemos la obligación de participar, porque las decisiones es fundamentalmente parte de eso. Entonces, con estos cinco modelos, y los principios que ya les he dicho, el primer principio es el bien común y, claro, lo que antes había dicho Fernando, ¿Qué es esto del bien común? Pues mira, el bien común está definido desde ya el principio de los tiempos como uno de los objetivos fundamentales de la economía. Ahora vais a ver que yo pongo siempre una, una palabra y Cristian Ferber mucho hincapié en esto. El bien común, desde Píndaro y Aristóteles, está definido como que es un objetivo fundamental de la economía. El bien común. Porque la palabra economía además significa eso, no es crematística, es economía. La climatística sí, se dedica a ver cómo acúmulo beneficio y riqueza. Pero la economía, que es una palabra que ahora vais a ver, pues viene de cómo administro los recursos para el bien del hogar. Que viene de la palabra o economía, que es una palabra griega que da el bien. <risa> Luego también, no sé si deciros, <risa> no sé si sabéis también que es un derecho constitucional el tema del bien común. Bien. <risa> yeah. El derecho constitucional significa que si han incluido las constituciones, ya he puesto varias, pero no quiero poner todas, pues en todas las constituciones también pone que el bien común es un derecho constitucional de la economía, es decir, la economía tiene que estar enfocada siempre al bien común del pueblo. Y en todas las constituciones, en cualquier artículo, siempre sale. Y por último, no solo eso, en las grandes instituciones exigen medidas para el cambio del modelo económico. Eso ya lo sabéis porque estáis estudiando la responsabilidad social corporativa y supongo que ya sabéis que casi todos los organismos internacionales promueven que las empresas pues vayan midiendo su responsabilidad social y lo vayan midiendo bien, ¿no? Eh, ya les he, les he dicho, el Comité Económico Social. -Tambiénico. Por eso los principios que les quiero poner son estos. La palabra economía, que ya les he dicho que realmente significa esto. Hoy, economía griego significa administración de los recursos para el hogar. De hecho, tenemos una contradicción en nuestra cabeza que cuando hablamos de la economía del hogar no pensamos en acumular riqueza. ¿La economía del hogar qué significa para ustedes? No sé, ¿qué significa? Ahorro. ¿Ahorro? ¿Para qué? ¿Quién hace la economía del hogar, normalmente? Los padres. ¿Y qué es? Pues evidentemente es administrar los recursos que se tienen para vivir un poquito de la familia. Y de ahí viene la palabra economía. Y luego también la palabra emprender, porque la palabra empresa también... Y yo soy uno de los... Yo trabajo con empresas que a veces dicen somos capitalistas, pero trabajo con empresas, con ONGs, que yo también las considero empresas. Porque son emprendimientos. Emprendimientos con un fin. Y, efectivamente, viene la palabra emprender, iniciar, promover una obra, empeño, empresa que contribuya al desarrollo de la sociedad. Esto de empresa capitalista, capitalista, para mí todas y todas necesitan dinero, por supuesto, como un recurso. Como la iglesia católica, como las ONGs, como todos los que estamos, como mi asociación, y como las empresas donde yo trabajo. Y por último también la palabra sostenibilidad. Y pongo estas tres porque realmente creo que estamos en un mundo en que, como dijo Paco Álvarez, uno promotor también del movimiento, nos han robado las palabras. Es decir, Realmente la palabra economía se asemeja a finanzas y a dinero, y no es así, nos las están robando. Y la palabra empresa se asemeja un poquito a organizaciones de lucro, y parece que ya está. Y la palabra incluso sostenibilidad a veces también nos la están robando. Y sostenibilidad no significa estar perdurada en el tiempo, significa sustentar, mantener la capacidad de necesidades actuales, garantizando los recursos para generaciones futuras. Eso es una empresa sostenible. Y, yo, y el bien común lo que quiere con la economía bien común es recuperar y regenerar un poquito estas... Para terminar, es ¿de donde actuamos? Nosotros actuamos normalmente en estos grupos de, de acción. Por supuesto, en Ciudadanos. Hacemos charlas, tenemos páginas de consumo responsable, damos charlas por todos sitios donde nos llaman, de manera voluntaria. Trabajamos en empresas, ahora vais a ver un ejemplo, para que las empresas realmente su eh, medición de responsabilidad social lo hagan con el balance que harás de enseñar. ¿eh? Trabajamos en educación, aquí tenemos también el director de la Cátedra de Valencia, pero no solamente así, trabajamos en institutos, tenemos eh, temas para que a los niños poco a poco se les vaya educando en este tema. En comunicación y luego municipios. Municipios porque creemos que también es el ente más pequeño, porque el bien común va de pequeño a grande, es decir, vamos desde abajo arriba. Y también a municipios creemos que es el ente de organización municipal más importante donde se puede afectar esto. La aplicación de la ECHE pues, en principio, es un proceso de transformación. Y yo, ya que ustedes están aquí, ya decir, Lo que intenta es... Hay un medidor, actualmente, de Producto Interior Bruto, que es el crecimiento de un país, de crecimiento de una región, de crecimiento de una ciudad, a través del Producto Interior Bruto. Pero el Producto Interior Bruto solo mide dinero. Y lo que nosotros pretendemos es que se mida también el índice del bien común. Porque el que yo tenga más dinero, o que el PIB de España crezca ¿no? en 3% este año, no significa que estemos mejor. Ni que una empresa vaya creciendo más, tampoco significa que esté mejor, o que se dedique. Entonces, lo que proponemos es que también se utilice un índice del bien común, que ahora os voy a explicar cómo se hace. Por supuesto, el balance financiero es el balance que mide a las empresas, y están bien. además es el único obligatorio que actualmente se da, a excepción de la memoria de responsabilidad social, que ya está siendo obligatoria en empresas de más de 500, de 500 empleados, etcétera. Pero realmente, actualmente, el único obligatorio es este. Entonces, lo que se propone un poco desde la economía del bien común es que las empresas también hagan el balance del bien común, ahora os lo voy a enseñar. Este balance del bien común no lo hemos inventado, Ha sido distintas empresas que han hecho un balance para decir, mira, así me puedo medir yo a nivel de lo que estoy aportando al bien común o no. Y por último, este balance del bien común, también deciros, no es una medición para decir si estoy bien o mal. Lo importante de la economía del bien común es que lo que hace es que te sirve de gestión del bien común. Igual que hay una gestión financiera con tu balance financiero, que te dice, tengo que reducir gastos, tengo que hacer esto, tengo que hacer el balance del bien común, que está gestionando el bien común y te promueve implantación para ver en qué tendrías que trabajar para que tu empresa mejorara a nivel del bien común, no a nivel de financiero. Luego son estos tres elementos los que estamos utilizando en las organizaciones para hacer y, y apoyar un poquito a empresas que quieran realmente medirse y gestionarse hacia el bien común. Aquí tenéis lo que es el balance. Este balance, como veis aquí, este balance matriz de bien común, 4.1, va teniendo distintas versiones. En función de la práctica de las empresas se va mejorando, porque es un modelo medio democrático y evidentemente las empresas, con su aporte y su investigación, e incluso en las universidades, pues poco a poco vamos mejorando este balance. Esta es la versión 4.1, que es la que estamos usando ahora mismo, del 2014, y aquí veis cómo es el balance, simplemente lo explico. ¿eh? Aquí arriba pues ponen los cinco valores que me se mide. Dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social, participación democrática. Y en una empresa, en una organización, ¿en qué grupos lo medimos? Lo estamos midiendo. Pues, eh, es que esto tenemos un poquito de... Sí. Bueno, ahí en el lateral, como os decía, lo que tenemos es... Vamos a ver si se puede ver. En, el, en el punto lateral tenemos los, los grupos donde se mide ¿eh? cada uno de, los, de esos cinco valores pues se mide primero en proveedores es decir, yo es, estoy obligado a medir también a quién le compro porque muchas de las empresas no miden a quién le compran es decir, eh, y es importante tener el tema de proveedores, en esta quizá se es ve mejor ahora después la voy a poner esta es la versión 4.0 y como os he dicho que esto vaya a base ahora ya ha salido la versión 5.0 con toda la investigación y con la experiencia de los empresarios ya tenemos esta versión que se ve un poquito más clara. Creo que es el mejor. Entonces aquí tenéis, eh, se ha unido un valor solidaridad y justicia social, ha sido más, más operativo unir estos dos, tenemos aquí cuatro, pero se, se une con esto y aquí tenemos en eh, los grupos donde se mide. Dentro de una mesa se mide el proveedor, se decía, ¿a quién estoy comprando? Se miden propietarios y financiadores. ¿Mis propietarios y mis financiadores cómo son? Se miden los empleados, se miden los clientes y en algunos socios comerciales y por último en el entorno social. Y cada uno de estos pues tiene, como veis aquí, un cuadrito en el que dentro de esto, para medirlo, pues hay toda una serie de medidas objetivas en la que te dice, por ejemplo, si eh, la formalidad de los contratos de trabajo o la dignidad humana en el puesto de trabajo está bien. Y hay una medición perfecta. Es decir, realmente aquí donde está la holisticidad de este modelo, que es muy holístico porque mide bastantes cosas. En los proveedores... Pues si la cadena de suministro al que yo le compro, pues realmente tiene dinero humana. O si es sostenible medioambientalmente, porque a veces compramos productos baratos, pero claro, están hechos de una manera no sostenible. O están hechos por personas o empresas que no están eh, teniendo las mismas reglas de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces estos puntos, como veis, este, este balance me da puntos, y estos puntos al final es lo que se traspasa en un eh, indicador de puntos de balance de bien común. Esto, deciros que realmente lo que aporta a una persona que compre, a una persona que vaya a trabajar en una empresa, a una persona que realmente vaya a utilizar esos productos, pues aporta transparencia, porque ahora mismo estamos comprando productos, pero no sabemos quién pues no, perdón, no sabemos quién lo ha producido, ni si la empresa que lo ha producido está aportando al bien común o no. Entonces, con esto podríamos saber realmente si hay una transparencia en También hay una facilidad para que el cliente identifique empresas coherentes ventajas fiscales para empresas colaboradoras, porque lo que se pretende, por eso trabajamos también con ayuntamientos, es que haya ventajas fiscales, porque actualmente las empresas que quizás más aportan al bien común no están favorecidas. Entonces les cuesta mucho trabajo pues, acceder a un crédito, les cuesta mucho trabajo pues, acceder a una licitación eh, de ayuntamiento, porque las otras grandes empresas pues, tienen otros mecanismos con los que están influyendo también. Entonces, esto sería interesante. Aquí tenéis, ya se puesto un balance de una empresa, como ahora mismo se mide, hay un código también de, de puntos para saber si tú pizzas ahí, sabes qué empresa es, lo que está haciendo, lo que no está haciendo, quién no ha producido ese producto... Esto es de una clínica eh, de Barcelona, que se llama la Fundación Institut goodman no sé si lo conocen, que es una de las empresas grandes que está también metida dentro de la economía del común. Como puede estar, ¿no?, Altur, como puede estar varias empresas que ya tenemos trabajando en España. Que he puesto para que vean cómo es. Esta empresa sacó 693 puntos. Esto no es quiere decir ni que sea mejor ni peor. Está en este nivel. En el que los niveles van de menos puntos a más puntos. Y esto significa que ella aporta al el bien común si ¿Le falta que crecer? Sí. Evidentemente, el crecimiento está en la gestión del bien común. Esto es un balance que te da un plan de acción. Es, tienes la meta clara y tienes un plan de acción claro. Hacia el bien común que tienes que hacer. Entonces, estas empresas con el balance no es una simple medición, sino que sacan todo un, todo un plan de acción de dónde tienen que trabajar, en qué punto de estos que les he dicho, tiene que seguir trabajando esta empresa para mejorar su bien común. Esto es un poquito la primera herramienta que estamos utilizando en organizaciones, tanto empresariales como municipios, como hasta incluso hay una versión personal. Me refiero también yo puedo medirme, decir, medir, a ver, yo cómo estoy comprando y cómo estoy en mi vida utilizando el tema de la Por último, también está el índice de bien común, que es la otra cosa que les dije. El índice del bien común es como medir lo que hacen en Bután, no sé si conocéis el reino de Bután, supongo que sí, habéis visto de hablar de él. Eh, que allí lo que se mide es el índice de felicidad bruta. oído hablar de esto alguna vez? No. Es decir, medir en, las, en, en, las, en, en los países, y en lo que son los, las regiones, la felicidad, y nuestra felicidad nosotros llamamos el índice del bien común. Entonces, lo que se mide es un municipio, y se mide más o menos en los cinco valores, y como antes habéis visto en el vídeo, no se trata de saber si en el PIB del municipio o del país va para arriba. Realmente si la gente está bien a nivel de relaciones, si la salud está bien, si a nivel de ecología está bien, si a nivel de, efectivamente, eso es lo que se mide un poquito en el índice de bien común. Esto se hace, ahí tenéis un ayuntamiento que es el primer, hay varios ya en España, pero el primero que se hizo, Ayuntamiento del Bien Común, Miranda Dazán, un ayuntamiento de Salamanca, lo he puesto como ejemplo, pero el índice de bien común es muy sencillo. Está en blanco porque realmente esto, a través de asambleas municipales, lo que hace es, intentar intenta ver qué le preocupa, o qué factores son los que más preocupan en ese municipio. Entonces aquí tenéis, pues, de las, otra vez, de los cinco valores que os puse, pues, a nivel de empleo, de seguridad en el municipio, de educación, de alimentación, qué es lo que les está preocupando, y de aquí se saca un poquito el índice del bien común municipal. Y nada más, yo quería un poquito explicarles esto muy brevemente, porque ahora sí que les voy a dar paso a ellos, que van a explicar un poquito lo que es la parte más práctica. No sé si hay alguna pregunta, supongo que muchas, no. Pero... Efectivamente, eh, la base un poco de los principios de la economía del bien común, como sabéis, está eh, y ahora aquí Juan Ramón creo que nos va a apoyar en eso, pero está basada en la ciencia. Yo siempre también soy bioquímico y parece que soy una persona muy científica. Digo, yo todo esto tenemos que demostrarlo. A mí no me basta con decir que la colaboración es mucho mejor que la competencia. La tengo que demostrar. Efectivamente, yo soy, como soy bioquímico, tengo que demostrar. Y nosotros lo que hacemos también es estudiar e investigar por qué decimos esto. No es simplemente un dicho. Pues no, es decir, es que está demostrado que en las en los... socialmente, cuando se colabora, se avanza mucho más que cuando se compite a largo Y efectivamente, eh, os pongo aquí cómo podéis colaborar si alguien le interesa a nivel personalmente. En el mundo ya hay más de 15 países que están metidos en esto. Distracción este Ebre empezó en el 2010, aquí en España vino en el 2012, en Murcia en el 2013. Él vino aquí, personalmente, y aquí se creó el campo de energía. Actualmente ya tenemos más de 15 países en España, y 20 campos de energía, eh, tenemos una asociación la Asociación Federal Española para el Fomento de la Economía del Bien Común, que tuvimos la asamblea eh, la semana pasada, el fin de semana pasada, y tenemos puntos, pues como veis, en casi todas las, las regiones que estamos trabajando un poco voluntariamente por este modelo. Por este. ¿Qué puedo hacer yo? Pues bueno, lo primero, apoyar el modelo. Pues se puede apoyar en la página web economía del bien común.org, simplemente entrar y apoyarlo. Apoyarlo en el sentido de decir, mira, yo soy una persona que este modelo me gusta. Punto. El apoyo es interesante actualmente. Ampliar información, formarse a través de las redes sociales, también hablar de la ADC. Hablar de la ADC no del movimiento, hablar de la economía del bien común, porque a veces no hablamos con nuestros hijos, con nuestros compañeros, y es bueno hablar. Si queréis, se puede participar en un campo de energía también. ¿eh? Eh, los campos de energía es la tradición del de la demanda y los grupos de trabajo. En Murcia, el campo de energía, estamos aquí y, y ahí pueden participar. Pues, eh, aquí tenemos distintos nodos de trabajo, conocimiento, empresas, municipios. Aquí en Murcia también estamos trabajando en el campo de energía. También podéis realizar el balance bien común. Esto no implica ningún coste de principio, porque toda la documentación, ser transparente, la tenéis a vuestra disposición. Si una empresa quiere hacer el balance, lo puede hacer. Sí que, como vais a ver, tenemos consultores y tenemos auditores, porque esto no es una cosa como que cualquiera que hace el balance y si se pone los puntos ya está. Hay consultores formados que ayudan a pasar el balance. Esto ya sería el caso de que vosotros queríais quisierais más o menos estar dentro del movimiento. Y por último, formarme como consultor, que también vais a ver que hay formación distinta. De hecho, ahora Joan Ramón, pues supongo, pues, pues, ¿no? A hablar del de diplomado que tenemos en la, en la Cátedra de Valencia, eh, para ser consultor o auditor de balance en bien común. Como cualquier balance, esto tiene una auditoría independiente, no, no basta, que me lo dicho. ¿no? Sería muy largo, de, pero si a alguien me interesa, pues ya después podemos las en preguntas, las preguntas hacer. Y luego también existe el facilitador de ayuntamientos, eh, yo hice el curso, aquí tenemos también a Debla, que ya hice el curso de consultora, que es para trabajar un poquito en municipios. Y bueno, nada más, ahí tenéis la página de Murcia, si queréis escribir, es murcia.economia.org. Pertenecemos a la asociación de género, conciencia de cambio, que también podéis entrar. Y bueno, y nada más, empecemos a colaborar. Ahora he puesto algunas cosas, si queréis en el debate, pues ver algunas cosas más, de más empresas, de algunos vídeos más de empresas que están haciendo, Pero no, es que más. Pero no obstante, si sí, os pido, por favor, que eh, vayáis haciendo preguntas, poniendo ahí preguntas, porque ahora en el debate creo que será interesante y puesto las preguntas que os de momento. De momento no sé si os habéis enterado, tan rápido y con el vídeo. ¿Os habéis enterado? ¿Más o menos ha quedado claro? Sí, sí. Vale. Pues entonces, como decimos siempre nosotros, no importa el largo o difícil que sea el camino recorrer, no importa elegir el camino correcto, porque a veces es que mucha gente nos tacha de utopía, ¿no? Pero la utopía yo lo que es buena tenerla para ir hacia el camino correcto, aunque sea largo. Voy a dejar ahora a los ponentes que ellos pone expresen. El eh, no sé si sí. Sí. Eh, como vamos a empezar con el tema de empresa, voy a darle pie a Pedro, que va a ser el primero que va a exponer un poquito cómo él cómo trabaja una empresa del bien común. Os voy a poner un pequeño vídeo que me parece muy bueno porque es una empresa de un hotel en la comunidad valenciana que también lo ha hecho, ¿no? y, pero expresa muy bien como se. También deciros, empresas pequeñas, medianas, grandes, cualquier tipo. ¿eh? Os voy a poner este vídeo que es dos minutos también para que veáis lo que es la, una empresa del bien común, cómo surge el tema que han hecho y después paso a, a Pedro que explique. ¿eh?